Colonia. Dios te salve, María. Perú. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Colombia. En el Santo Rosario de Hombres, Colombia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Costa Rica. Ecuador. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. México. Bendita eres entre todas las mujeres.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 Panamá Por el fortalecimiento de las familias, por la conversión de los pecadores, por la paz y la seguridad social. Brasil, Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, ahora y e na hora de nuestra muerte. Amén. Chile, Irlanda. Pray for us. Mother of our Saviour, pray for us. Virgin most prudent, pray for us. Virgin most venerable, pray for us. Virgin most renowned.